Este primer ejercicio es bastante sencillo. Se trata de clasificar de qué tipo es cada una de las expresiones que tenés adelante. ¿Te más? Te doy dos minutos para que lo intentes y después comparamos con mi solución. Bueno, se terminó el tiempo. ¿Terminaste? Acá están las respuestas. La primera expresión es aritmética. Se trata de hacer una cuenta. 5 menos 5. Que el resultado de esa cuenta de 0 es completamente anecdótico. Lo importante es analizar qué, es el, qué dice ese texto y cómo se tiene que hacer para llegar a calcular el valor. La segunda expresión es simplemente una variable. ¿Cómo sé que es una variable? Bueno, estoy por ahí... Haciendo un poquito de trampa, pero bueno, ya te lo había comentado, que es como la, la expresión está escrita sin comillas, entiendo que no se trata de una, una palabra, una cadena, sino que justamente la B es el nombre de una variable que asumiré que está definida. ¿Cuál es el valor de la expresión B? Y no lo puedo determinar en, en esto así como lo veo. Para poder determinar el valor necesito ver el contexto, que es cómo fue inicializada la variable B, qué otras operaciones se hicieron en el transcurso del, del programa hasta que apareció esta expresión y demás. La siguiente es una expresión lógica. Estamos diciendo 6 es igual a 21 menos 6 dividido 2. La respuesta, si te tomas el trabajo de hacer la cuenta, es no, eso es falso. Pero nuevamente, como sucedía con la primera expresión, no estoy buscando ahora saber cuál es el valor de la expresión, sino poder entender de qué tipo de expresión se trata. Y... Simplemente acá, como tengo un signo igual que separa dos eh, miembros de la, de la expresión, puedo darme cuenta de que se trata de una comparación. Por lo tanto, es una expresión lógica. El siguiente ejemplo dice Mauro, que está entre comillas. Entonces, como es, como está entre comillas, directamente se trata de la palabra Mauro. No hay que pensar demasiado. El siguiente ejemplo es la llamada a una función que se llama sumar, que recibe los parámetros 8 y 7. De vuelta, no me interesa en este momento saber cuál es el resultado de la ejecución de la función sumar, dados los parámetros 8 y 7. Simplemente me interesa poder decir, ok, cuando veo este texto entiendo que se trata de una función. ¿Y por qué, por ejemplo, sumar es diferente de la expresión b? Bueno, acá nuevamente se trata de un poco de entender la sintaxis, unas construcciones del lenguaje, que es cuando tengo una palabra que está acompañada por paréntesis, ahí entiendo que lo que estoy haciendo es invocar una función. Eso no en todos los lenguajes es igual, pero la verdad es que la mayoría lo, lo toman de esa manera, así que por ahora vamos a tomarlo así, porque de paso me adelanto un poquito, en PHP es así. Por último, la expresión 7 es sencillamente el número 7. Es una expresión literal de tipo numérico.